En este momento están ocurriendo nuevos incidentes en el interior de la penitenciaria del litoral. Eh, se, están, eh, se están produciendo ataques de un pabellón a otro. La, eh, la policía y, y las Fuerzas Armadas se están movilizando en este momento. Están ocurriendo ataques entre el pabellón 12 y el pabellón 7. El pabellón 12 están atacando y pretenden entrar al pabellón 7. La policía ha ingresado al lugar en este momento para proteger a lo, la vida de los refugiados. Estas son imágenes del saldo que dejó el interior de la penitenciaría de litoral. Los muros fueron destruidos con tal de quitarle la vida al contrario. Reos del pabellón 3, 7, 8 y 9 ya se encontraban fuera de sus celdas al empezar la noche. Fue entonces que los del pabellón 3 se dirigieron al 2 para ingresar a como lugar, por lo que uno tras otro rompieron los muros y lanzaron colchones en llamas. La penitenciaría parecía una zona de guerra, la cárcel convertida en un infierno. Fueron más de ocho horas en las que se vivió el terror para los PPL. Y es que aunque por fuera en la calle no hay señal de internet, adentro sí. Y transmitían por redes sociales lo que ocurría, pidiendo ayuda, pues las siguientes víctimas podían ser ellos. Por favor, tiren gas al fuera del pabellón 2, que ahí están picando la pared. Para meterse por el lado de arriba, por Dios, ayúdennos. En los exteriores se vivió otro caos. Los familiares de los PPL estaban desesperados. Algunos tenían boletas de excarcelación de su familiar en mano y exigían que las Fuerzas Armadas ingresen. Lo que pasa es que los policías no dejan entrar a los militares. Las adentro, los internos nos están llamando que por favor los ayudemos porque los del pabellón 3 se han metido todos al pabellón 2. Tenemos boletas Aquí porque no sabemos nada de nuestros ríos. Un helicóptero sobrevolaba, ni hablar del tráfico vehicular, que se formó en la vía Daule, que fue cerrada para evitar víctimas de alguna bala perdida. Y es que fueron horas en que las detonaciones no cesaban. Fue entonces que empezaron a circular videos y fotografías de muertos, incluso incinerados, que protagonizaron nuevamente los PPL. Eso desesperó aún más a los familiares que la mañana de este sábado seguían agolpados en los exteriores. Las detonaciones ya se habían detenido, pero ahora la pregunta era si sus familiares seguían o no con vida. Carros de criminalística, ambulancias e incluso un equipo antiexplosivos entraban a la penitenciaría. Mientras al interior la policía, que apenas pudo entrar al pabellón 2 a las 2 y media de la mañana, aún seguía buscando cuerpos. Los familiares con carteles en mano exigían seguridad. Inseguridad total. Si así estamos inseguros en la pena, imagínense afuera en las calles. Al presidente, con todo el respeto que se merece, estado de emergencia, que mande los militares que dé la orden de entrar adentro. A seguir. En los exteriores se publicó una lista de posibles víctimas sin firma de responsabilidad, que causó más alboroto. La falta de información desesperó a los familiares que intentaron bloquear la vía al tránsito, quemando llantas y basura, pero fueron controlados. Un caos allá adentro, la gente se muere, las vacas están muriendo y me tocó esconderme porque las balas de allá para acá y bombas granadas. Cerca de las 5 de la tarde, la presencia de familiares disminuyó. Sin embargo, en el interior se reportaron nuevos incidentes. Los internos del pabellón 12 atacaron a los del 7. Es evidente, el riesgo seguía latente. La última similar se registró el 28 de septiembre pasado. Desde entonces, el Estado no ha podido retomar el control en el complejo penitenciario de Guayaquil. Incertidumbre, dolor y llanto fue el escenario que se vio durante la jornada en los exteriores del laboratorio de crimen. La espera de los seudos se volvió eterna al no recibir información sobre las identidades de los presos muertos. Pero ustedes creen que de pronto está fallecido. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen, no? Rogamos a Dios que no sea así. Pero dicen que a todos los eh, donde él estaba lo quemaron. Rogamos a Dios que no sea así. No. ¿En qué pabellón estaba? En el 2. Do... No se sabe nada. Simplemente dicen que hay fallecido, pero no dan ninguna información. No sé. Qué esperan las autoridades, no sé qué esperan que se maten entre ellos o qué sé yo no, no hacen nada, no, no hacen absolutamente nada. En medio de las súplicas los camiones de medicina legal ingresaban a la morgue con más cabres que habían sido retirados de la penitenciaría del litoral La barbarie registrada en la cárcel deja devastadas a decenas de familias que buscan respuestas ante tantas preguntas que se hacen Al señor presidente que haga algo con los presos que quedan ahí, porque uno de mis familiares murió, sinceramente ya estaba para salir, pero le pido de todo corazón, señor presidente, haga algo por esa gente que está en presa, haga algo, por favor, ayúdenos, por favor, ayúdenos, esa gente piden que comer, piden agua, piden libertad. Pongan más, más guardias para que vean. Muchos se aferran a la esperanza que en el listado de los fallecidos no estén los suyos. Otros lamentablemente confirmaron que su hijo, hermano o amigo había sido asesinado al ver las imágenes o videos que circulan en las redes sociales. Mío, mío, mío, mío. Hasta la morgue también arribaron otras personas preocupadas en busca de conocer si su familiar detenido constaba en esa lista en vista que no tenían información que les aseguren que aquel PPL estaba fuera de peligro. Se habló de la instalación de mesas de información, armaron carpas, colocaron sillas, pero los funcionarios destinados para entregar los datos nunca se los vio. ¿Qué más le podemos decir al gobierno? ¿Quién nos ayuda? Solamente con decirnos murió, se murió un listado, basta. ¿Tenía su hijo? 30 años. Después de 18 horas, alrededor de las 4 de la tarde este sábado, se tenía a los primeros identificados. Entre el llanto y desconsuelo, les dieron la mala noticia a los deudos, que tenían esperanzas de encontrar vivos a sus detenidos. Les informaron sobre los trámites a seguir y que los cuerpos serían entregados desde las 8 de la mañana del domingo, una vez que culminen todas las pericias judiciales y previa autorización de la Fiscalía. El informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Económico y Social sostenibilidad fiscal fue aprobado con seis votos a favor y tres abstenciones. En la mayoría de artículos se mantiene el texto original de la propuesta remitida por el Ejecutivo. Creo que se mantiene lo medular. Lo que se ha recogido de esa propuesta por ahora se cumplen esos objetivos de sostenibilidad fiscal y reactivación productiva. Sin embargo, un cambio importante aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico fue modificar la base de ingreso del impuesto a la renta. En la propuesta del gobierno se establecía la contribución de quienes ganen desde los 2000 dólares al mes en adelante. En el informe para primer debate, la base pasó a 2.500 También se modificó el techo de las deducciones de los gastos personales. El gobierno había propuesto que pase de los actuales 14.000 dólares a 5.000, pero en el texto aprobado este sábado el techo quedó establecido en 10.000 dólares. Hemos llegado a un punto medio de que las deducciones ya no sean de cinco mil dólares, sino de 10 mil dólares. Esto es decir, a todos los gastos personales. También se eliminaron del tratamiento de este proyecto los artículos relacionados a la ley de hidrocarburos. En consideración de que serán eh, propuestas nuevamente más adelante en una ley pues mucho más extensa con un debate en proceso regular y no en urgente en materia económica. El informe será remitido a la presidencia de la asamblea que definirá para la próxima semana, la fecha para el primer debate en el Pleno. Ahí estas reformas tributarias serán discutidas y luego regresarán a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe de segundo y definitivo debate. Como este proyecto tiene carácter económico urgente, debe estar listo hasta el 27 de noviembre. Alberto Luna, 24 horas.